hola amigos de mexcan estamos aquí con otro video y en este caso vamos a analizar lo que es el curso de inglés rosetta stone y bueno pues manos a la obra como pueden ver ya lo tengo aquí instalado este se instala en su computadora de escritorio o en su laptop quiero decirles que este no es un curso gratuito este cuesta alrededor de 400 dólares y pues bueno vamos a ver si vale la pena o no este estudiar inglés con este curso Dice que empecemos aquí con el nivel 1 ahora. Vamos a darle clic. Dice que seleccionamos el micrófono. Vamos a hacer algunas pruebas. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, continuo. Muy bien. Hello. Hello. Hello. Excelente. Hello. Siguiente a girl, a boy, a girl. A girl. Ah, seleccionamos cuál es la, la chica. Ahí está. A boy. O el niño, la niña y el niño. Excelente. Es muy parecido The al duolingo. The The girl is drinking. The boy is drinking. Es muy parecido al duolingo. No más que este. Tiene muchísimas más herramientas. Dice que seleccionamos eh, eh, la imagen que describe esta frase. Si queremos repetirlo, nada más le damos clic al, al botón de del parlante. The boy is drinking. The boy is drinking, pues es el niño está tomando. Perfecto. The boy is eating. El niño está comiendo. Bien. A girl. A girl. A girl. A boy. A boy. A boy. Muy bien, muy bien. The girl is drinking. The girl is drinking. The girl is drinking. The boy is drinking. The boy is drinking. The boy is drinking. The muy girl bien. is eating. The girl is eating. The girl is eating. The boy is eating. The boy is eating. The boy is eating. Muy bien, muy bien. Me gusta el curso. A woman. A man. A man. Este es muy gráfico y lo mejor de todo es que tú practicas tu pronunciación con el micrófono y te va evaluando. Entonces dice que aquí seleccione el hombre. Este no puede ser el hombre, ¿eh? debe ser este. Excelente. A woman. ¿Cuál es la mujer? Este. A woman. Bueno, aquí la vamos a parar con la lección 1 porque la verdad me parece muy aburrido. Vamos a salirnos de aquí. ¿Cómo se sale de aquí? Vamos a seleccionar la mujer. A woman. a woman. A man. A man. A man. Vamos a la casita. Muy bien, vamos a irnos a una lección más adelantada. Por ejemplo, el nivel 3. Vamos a empezar esta lección. Porque la primera lección está muy aburrida para principiantes. Bueno, pues si no sabes inglés, está muy a bien. Offense. Offense. A Offense. A a fence. ¿Cuál es, de todos estos es el fence? Que es este la, la barda, ¿no? Este. A fence. A garden. A garden. ¿Cuál de todos estos tres es garden? Este, ¿no? Perfecto. A garden. A swimming pool. La alberca. Swimming pool. Pues este, ¿eh? A swimming pool. Es como un videojuego, realmente está muy padre. Si lo ven desde ese punto de vista es como un He's videojuego. lunch in the garden. He's eating lunch in the garden. Pues es este. This fence is broken. This fence is broken. Pues esta no. He's reading the newspaper in the garden. He's reading a newspaper in the garden. Va a ser él. Two children are sitting on the fence. Two children are sitting on the fence. This swimming pool is outside eh, no puede ser este porque este es adentro inside outside This swimming pool is inside. ahora está al ver que está adentro ah, perfecto no es un mal curso realmente me gusta the, the garden is behind the house mm. me suena que es este Oh, me equivoqué. The garden is behind the house. Entonces va a ser este. Bien. There are flowers beside the fence. There are flowers behind the fence. Hay flores detrás de la cerca. There is a garden beside the swimming pool. There is a garden beside the swimming. Pool. Es decir, un lado The swimming pool is behind the fence. De la alberca está detrás de, de la cerca perfecto, muy bien, muy, muy bien vamos a salirnos de aquí, realmente es muy buen curso ¿eh? me, me ha sorprendido este, el Rosetta Stone eh, sé que hay lecciones donde tienes que escribir con el teclado para practicar un poco eh, la escritura es parecido lo, a lo que es el Duolingo pero este lo veo un poco más serio, más profesional, no más que sí les advierto pues que cuesta mucho dinero, cuesta 400 dólares, 450 creo, pero bueno, es una muy buena fuente de, de vocabulario, sin embargo tiene el punto en contra que también tiene Duolingo, que lo, lo, lo que es la gramática, pero bueno, yo le doy una buena calificación, explórenlo, si les interesa, cómprenlo. Y si no, pues este, busquen otras alternativas gratuitas como Duolingo, entre otras. Bueno, les saludo a su amigo Daniel González de aquí de su canal Mexcan. Nos vemos en la próxima. Adiós.